Un concepto de que dice el ganador del de Top Ray Series ¿Cómo fue la frase? Bien de campo, ¿no? Por fin mi perro agarró una liebre Felicitaciones, pero es bravo Estaba flaco el perro, teníamos con hambre Hacía rato que estaba ahí corriendo, corriendo No agarraba una y bueno, esta vez agarró una liebre el perro, así que... Contento, contento que se hizo desear mucho la victoria en el Top Ray Y se tenía que dar acá eh, Ganar el 9 de Julio no es lo mismo que en otro lado un gustito ese de, de historia de, de circuito que hay que andar rápido, que hay que apretar los dientes Con piso húmedo, con mojado No habíamos girado todavía con, con, piso, con, piso, mojado, con piso seco nosotros Porque el viernes no tuvimos actividad El sábado fue todo lluvia Y hoy nos agarró medio imprevisto Hicimos una, una maniobra ahí en la vuelta previa para ver cómo estábamos de grip y ahí nomás lo encaramos en la largada por afuera y salió, así que contento. Cada vez que te escapabas, venía auto de seguridad. Parece el propósito, no sé, no ponía a Gambarte el auto de seguridad, me parece. Le mandaba, le mandaba el botón. Pero teníamos el auto muy equilibrado, venía sueltito de, de cola, pero así es como va rápido. Y acá en 9 de julio, donde se un poquito antes, las rectas son largas y, y repercute, así que contento porque mucha gente de Bangladesh pudo venir y para esto es una fiesta. Felicitaciones. Gracias, hermano, lo vamos a disfrutar mucho. Pérez Bravo, el ganador del Top Race Series.